una convocatoria para todos los artesanos locales porque queremos reactivar la mesa de artesanía que conseguir que la artesanía repunte y tengamos una presencia a nivel nacional y que podamos también hacer vínculos con otros estamentos públicos y privados para potenciar a todos los artesanos regionales de todas las, de, de todas las disciplinas entonces eh, este es la, el primer acercamiento que hacemos para poder reunir a, a las personas que cultivan un, un oficio en realidad esta es una conversación preliminar, pueden unirse para siempre porque la idea es poder eh, hacer que la artesanía regional eh, vuelva a tener una presencia importante y, y tanto para nosotros aquí en la ciudad, que eh, volvamos a tener feria de artesanía y también eh, a nivel nacional, porque hay muchos artesanos de muchas materialidades yo creo que nos falta reunirnos, hemos pasado un periodo de distanciamiento y yo creo que ya es momento de, de con esta administración retomar retomar el, el power de la artesanía bueno, la de las primeras Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.